Man ya estamos escuchando detonaciones. Ah Uy, en la juega ahí entonces. Aquí Víctor tres copias. Sí, Básicamente das esta curva y ya estaremos. Mira, ahí está. Uy. A la derecha, aquí Víctor 1, a toda la malla, escuchamos juegos provenientes a la derecha. Castañeda, voy del la derecho. Le estoy mirando enemigos abajo. Enem no, abajo. User left to the channel. Situación, situación, muchachos. ¿sí? Charria, estoy bien. Aquí no estoy verde. Me alejo un poquito del del, del camión interno de sistema. Castañeda, Castañeda, me oyes? User left your channel. User joined your channel. Ah. Ya le están metiendo una... Excelente. Delta aéreo, ¿me escuchan? Delta, pero sigue Transport Transporte. Necesitamos apoyo aéreo que nos ofrezca cobertura rumbo sur de nuestro del User left your channel. You Con esta perna Listo este muchachos, pendientes, vamos retirar de, este, de este punto Vamos a replegar un poco más del norte Recibido Entendido, mi teniente Levantamos a charrete y nos movemos Muchachos, un poco Todos al suelo, todos al suelo Parece que eso es pesado, eso es una metroteada Uy, por un pelito me salvé. Oh, rápido, rápido, rápido, ¿Está ¿Te la la la la okay, eh, lo puedes bajar, juega. Está bien, está bien. No móemos, no móemos, no, no Está no móemos, no no no